Y lo que he aprendido es trabajar en equipo y valorar a mis compañeros. Eso, eso creo que es la clave para cualquier trabajo. Y más en el teatro, ¿no? Porque eso es lo, que es lo que es, trabajar en equipo para que el espectáculo salga bien. Ahora yo te puedo decir que delinco, pero en el escenario. Ya soy de una banda, ¿no? Pero teatral ¿no? Ahora todo es positivo y todo es luz, ¿no? Cuando todo era todo lo contrario, ¿no? Sí perdí muchas cosas, muchas, ¿no? pero ahora con el teatro... El teatro te da, como tú lo ofreces, él te, el, te, él te lo regresa. Me regresó mi libertad, me regresó una pareja y me regresó un trabajo ¿no? y una familia, a la cual yo la había perdido. ¿no? Este, Bueno, yo cuando ingresé, tenía, iba a cumplir 23 años... Y salí cuando iba a cumplir 39, no hace muchos años. Este, buenas tardes, este, mi nombre es Javier Cruz, me dicen, mi apodo es El Greñas. Este, pues Yo soy integrante de la compañía de teatro penitenciario en el Distrito Federal. Estuve interno en la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, 16 años, por robos diversos a autos. Conocí a una persona a la cual me invitó al teatro. Al proyecto del foro Shakespeare que empezó a dar taller en el 2009 y ahí empecé mi formación con el foro Shakespeare y los profesores que iban a compartirnos esas herramientas. No fue fácil aceptar, reeducarte y obtener conocimientos del teatro o de la cultura ¿no? teatral de ahí este, comenzamos los ensayos. Comenzamos como un taller. Al paso del tiempo se convirtió en un grupo. Y hoy en día es una compañía de teatro penitenciario profesional. En, el, en ese tiempo, en ese lapso, ese, estuve yo interno. Era, era uno de los más rebeldes. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que las personas te, te quieren compartir algo. Te quieren regalar una herramienta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 la segunda fue Ricardo III, de Shakespeare, y la tercera es el Mago Dios. Fíjate, ¿y qué tal si nos desapareces?